¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al canal. Si te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y nos sigas en todas las redes como el Rincón de Rosy. La técnica que vamos a traer hoy, esta vez está llena, es una técnica de embroidery embroider para principiantes. Esta es una de las primeras técnicas que realizamos cuando empezamos el arte de la bisutería o a trabajar la bisutería esta es una técnica de principiante yo tengo ya varias varias piezas ya elaborada y hecha porque esos pasos que vamos a hacer todo se repiten. así que son muchos materiales lo que vemos y todo lo vamos a necesitar recuerden que en nuestro canal también tenemos varias, varios varios vídeos hablando sobre estas técnicas y lo que es el pegamento y todo lo que vamos a ver ahí. entonces vamos a empezar los materiales que vamos a necesitar tenemos el pegamento y 6000 tenemos vamos a utilizar esta jeringa vamos a utilizar lo que es el riston para decoración es para decorar vamos a utilizar yo tengo aquí dos pedacitos de vinil si no tienen vinil pueden utilizar lo que es la microfibra tenemos el pelón si no encuentran pelón pueden utilizar eh, lo que viene siendo el fiel aquí yo tengo previamente uno ya pegado para que ustedes puedan ver cómo va quedando y aquí tengo una gota de 22 milímetros como pueden ver y este que ya está previamente pegado es un cabuchón de 14 milímetros. Tenemos las mozasillas número 8 y tenemos mozasillas del número 11: tijera, aguja e hilo. Vamos a utilizar el hilo nylon para esto porque nos gusta la terminación que le da el hilo nylon al final. Bien. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pelón. Aquí está. Recuerden que si no tienen el pelón, pueden utilizar lo que es el, el fieltro. Aquí voy a tomar mi tijera. Voy a hacer un pequeño orificio en el pelón recuerden que todos estos pasos también están en nuestro canal en los tips de Rosie. aquí arriba en la pantalla les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar a los tips de Rosie. miren lo que vamos a hacer esto es para este pequeño orificio que estamos haciendo aquí es más bien para que nuestro cabullón no quede levantado o sea no quede en el aire y por eso me gusta hacerlo así miren, hacemos un pequeño huequito medimos nuestro cabullón miren cómo va quedando miren en la parte de atrás que queda todavía si pueden ver hay que cortarle un poquito más hacia la parte de abajo para que él quede como que quede como acotadito ahí la la barriguita del capuchón. Bien, de esta forma. Cortamos un poquito arriba también. Bien y ya está listo. Ahora. Lo que vamos a hacer es tomar nuestro A6000 recuerden que le he hablado bastante del A6000 también y en el canal también está este tip de cómo usar esa jeringa y limpiarla después que terminemos de utilizarla vamos a tomar un poco de pegamento tomamos nuestro pegamento, mi recomendación es Poner un poquito de pegamento, aunque volvamos otra vez a tomar más pegamento. Pero no es bueno echar, eh, tomar mucho, porque si solamente trabajamos una sola pieza, todo ese pegamento se nos va a quedar ahí, ya que tenemos que al finalizar de lo que estamos haciendo, limpiar nuestro envase o nuestra jeringa para poderlo seguir utilizando después. Entonces ahora lo que vamos a hacer en la parte en la parte de atrás. Vamos a poner un poco de pegamento, como lo pueden ver. Y vamos a adherir nuestra pieza hacia el pelón, donde está el dedo. Así. Bien. Ahora vamos, ¿ven? ¿Cómo queda en la parte de atrás? ahora lo que vamos a hacer es dejar que esta pieza seque por completo recuerdan que le he hablado que posteriormente tienen que dejarla que seque el pegamento y 6000 trabaja muy bien pero hay que dejarlo que seque y mientras ella seca vamos a ir trabajando con la pieza siguiente ya que estos pasos que yo voy a hacer en este cabuchón redondo es el, los mismos pasos que vamos a Vamos a hacer en todas las piezas. Voy a tomar pegamento y le voy a poner en toda la orilla del cabuchón. Voy a tomar mi ralzón y voy a decorar nuestra pieza. Así de esta forma, dando pequeños toquecitos. Aquí corto el exceso, el exceso de raíz, el pedacito que me sobra con esta pinza de corte, pinza o alicate. Miren, damos unos pequeños toques, dejamos reservado también para que él seque, bien. Entonces vamos a ir enseñándole aquí vamos a continuar ya que después está seco seguimos colocando nuestro brazo dando pequeños toquecitos y de esta forma aquí lo que vamos a hacer es medir, aquí proyectamos a donde tienes que quedar nuestro rayito, raystone y cortamos así de esta forma aquí vamos a colocar otra parte de raystone otro poquito de pegamento así sobre todo la orilla no sobre el raíz sino sobre el orillo recuerden que esto tiene que dejarlo secar muy bien para que puedan ver el trabajo finalizado Seguimos dando de toquecito y cortamos. donde ustedes vean que necesiten más pegamento le pueden poner un poco más de pegamento ya que nuestro trabajo esté finalizado y que no necesite más pegamento entonces lo que tienen que hacer es tomar su deringa sacar el poco de pegamento que queda ahí y limpiarla recuerden que tenemos un tip aquí en el, en el rincón de Rossi aquí arriba les voy a dejar el enlace donde ustedes pueden limpiar la jeringa como lo pueden hacer Bien. y como todos estos pasos se repiten lo que vamos a hacer es trabajar con el cabuchón de la parte de arriba que está totalmente seco este ya previamente está prácticamente listo que solamente le falta la orilla del embroidery. y vamos a trabajar con estas piezas para que ustedes puedan ver, puedan ver que es los siguientes pasos que vamos a hacer. Como ya esta pieza está totalmente seca, yo voy a cortar vamos a cortar pero no muy al ras, vamos a dejar un pequeñito borde como ustedes lo pueden ver aquí y notar no lo vamos a cortar muy al ras porque necesitamos que él tenga sostenibilidad para que se pegue junto al, a la siguiente parte que viene siendo el pinito Cortamos un poquito el exceso. Vengamos. Aquí yo lo voy a cortar también porque él ya está prácticamente el Miren cómo lo, cómo lo pueden ver. Recuerden de no cortar muy al ras, dejar un poquito de exceso. Pero lo pueden ver ahora yo voy a tomar mi vinil y voy a utilizar el pegamento frío Un no mucho Bien, aseguramos nuestras piezas, esperamos que pegue esperamos un poco y eso también lo vamos a cortar y mientras ella seca vamos a trabajar directamente con esta pieza ya que está recortada, si pueden ver lo que les dije anteriormente que cortamos pero no cortamos muy atrás. Vamos a utilizar ahora, vamos a trabajar con hilo, aguja y las mozas. Bien chicas, y ya finalizamos nuestra pieza, miren qué belleza, muy bello, muy práctico, esta es una, esta es una técnica para principiantes, si te gusta lo que di, no te, ves que el video, no te olvides de suscribirte, regalarnos un like y activar la campanita, siguen en todas a las redes sociales, nos vemos pronto a través de la entrega, trabajando la pieza. se le quiere a todas, besos,